Si tú te piensas que ahora mismo no soy consciente de las pintas que vais a ver todos en este vídeo Estás muy equivocado O equivocada Soy muy consciente de que llevo una sudadera gris, un pantalón de six rojo Y unas chanclas de estas chanclas, bueno, chanclas Ubicaína, nena Unas pantuflas de estas marrones ¿Puedo ir más a la moda? No ¡Hola a tu familia! Bienvenidos a mi canal Y si no me conoces, aquí tienes mi querido Instagram ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer Aparte de que os estoy enseñando ya uh, Os estoy enseñando ya medio estudio Cuando estéis viendo este vídeo Ni estaré viviendo ya aquí porque me habré mudado Pero bueno, sí, para la info Ya no estoy viviendo en esta casa tan bonita El caso que lo que vamos a hacer hoy Es un vídeo pues que me hace muchísima ilusión. Es Que de verdad tenía muchas ganas de que llegase en este momento Así que he dicho, lo tengo que grabar Ilusión, felicidad, ole, alegría que he decidido enseñaros el nuevo ordenador que me he comprado, estoy muy orgullosa, todo es gracias a vosotros, sé que esto es muy típico de youtuber, en plan, te compras algo así, y chido, esto es gracias a vosotros pero es que realmente es así, es gracias a vosotros yo no me podría gastar casi mil euros en un ordenador si no fuese por vosotros, además de que también es por vosotros, pues es que yo me dedico a las redes sociales y para trabajar necesito el ordenador, entonces para daros una mejor calidad de contenido y más contenido, puesto que el ordenador que tenía antes iba súper lento como la caca, pues tío, que sí que es para vosotros, por vosotros y gracias a vosotros. Así que después de este sermónico voy a enseñaros cómo está ahora mismo actualmente mi setup. Este sería mi escritorio, ¿vale? Ahora mismo está petado de cosas, pero bueno, este es mi escritorio. Aquí tengo la silla. Tengo una silla gamer, pero desde que me mudé no la llegué a montar nunca. Ya para lo que queda de aquí en este piso, pues la monto en la nueva casa. Pero bueno, de momento, pues aquí tengo la silla llena de pelitos de luna. Me encanta. Aquí abajo del escritorio tengo una cajonera para la impresora y tiene como varias lejas y tal. Está vacía, solamente tiene esto me la compré hace nada. Luego aquí tengo el portátil este es el ordenador que lleva acompañándome desde que empecé en YouTube. De hecho yo empecé porque me regalaron este ordenador y la cámara, entonces dije lo tengo todo ya, así que empiezo. Así que este ordenador lleva acompañándome tres años y pico ya, pero antes de estar conmigo era de mi padre así que bueno, para que veáis más o menos el tiempo que debe de tener este ordenador. Está conectado con un cable de HD... Lo siento tío, no soy científica. HDMI eso, HDMI. Okay. Bueno, pues está conectado con el cable para conectarlo con esta pantalla que es curvada. La dio yo él, me la regaló él. Así que bueno, de momento tengo esta pantalla. La verdad es que me disgusta un poquito que esto sea rojo. Vamos a ser sinceros, ¿vale? Me disgusta un poco porque no pega nada y me da to Cosas mías. Quiero, pues, o ponerle una cinta blanca o pintarlo de blanco, yo qué sé. Es mía y hago lo que quiero. Detrás tenemos el aro de luz, ¿vale? Que me lo compré pensando que era súper tocho y súper guay, pero realmente no. Ahora os enseño el que tengo porque comparado con este es una... La este. Esto es para levantar el monitor También me lo compré por Amazon Este es el teclado que también me lo dio Joel Un día que pues me empezó a fallar la pantalla de este ordenador Me dijo Joel, quédate en la habitación Y cuando salgo de la habitación me había puesto el cable con la pantalla Esto, el ratón Y yo me, me, me flipé O sea, llevo tres años y pico con un portátil Mira, se acaba de chufar. Bueno, voy a cerrar esto que no os importa nada no, chicos, no es nada de otro mundo Simplemente son facturas Ya sabes Chica de negocio. Bueno, pues eso, apareció todo esto y dije, what the fuck, ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí? Yo llevaba tres años y medio, como ya he dicho, con un portátil y para mí esto era gloria. O sea, editar aquí, para mí es. Uf, o sea, todavía no lo he probado, ¿vale? Pero está que te cagas, seguro. Para que veáis, más o menos, ese es mi setup. Os lo enseño así, puesto que vamos a hacerlo de una forma un tanto diferente. Yo lo abro en el salón, os lo enseño, y yo él se viene, me lo va a montar todo. Así que bueno, me bajo y de verdad, quiero gritar. ¿Qué ha pasado, tío? ¡Qué deseo, tío! ¿Quién ha gritado, tío? ¡Luna, ven! ¿Serás vaga, tío? ¿Quieres venir, tío? Vente aquí con la emoción con mami. ¡Come on, let's go, everybody! ¡We don't go! Ya estoy con el aro de luz, ahora sí que sí. Check me outfit, sí, tío. Bueno, voy a traer aquí las cajas. Espera un momento. Mucho mejor. Voy a traer aquí las hermosas cajas. Las vais a abrir ¡Una, dos! Y ya no hay más, tío No tengo tanto presupuesto Hay que explicar una cosa Y es que esta caja es una pantalla Como bien se ve aquí Es mi regalo de Navidad para Joel Que para que lo no sepáis que este paquete no lo voy a abrir porque es de él Entonces yo tengo dos paquetes Y voy a empezar por el que pesa una caca No sé, espero que los productos no sean igual tío! Estoy muy tonta, lo sé. Creo que doy esta vergüenza ajena, pero... ¡Te jodes, tío! Es mi vida, no la tuya, ¿vale? Esto es... Mirad. ¡Guau, puesto tiene que verse increíble, tío, con todas las luces! Voy a abrirlo. Porque nunca es un libro por su portada. ¡Lunita! ¿Tú quieres ser gamer, no? No sé. Digo. Bueno... Después de tirarme 40 minutos abriendo una caja, me viene otra caja más Lo único que, que no me gusta del ratón es que es con cable, no es de USB Yo quería de USB, pero es que al ser esto... Dilo, prof. Lo único que no me gusta del ratón es que no es wireless Lo único que no me gusta del ratón es que es wireless... Que no es... Ah, lo único que no me gusta del ratón es que, es que no es wireless... <risa> Madre mía, tío, es que... No puedo, tío Imagínate que ahora lo tengo que cambiar ¡Me encanta, amor! ¡Me encanta para mis uñas, tío! ¡Es increíble! Lo que estaba diciendo es que lo único que no me gusta del ratón es que sea de cable porque yo gustaba uno que fuese de USB. De USB plan inalámbrico. Porque claro, de USB también es este. bien. ¡Me encanta! Porque las teclas... Las teclas son así. Y para la uña no me molesta tanto como el otro, tío. Y es que... ¡Wow! O sea, solamente pensé cortarme las uñas por el puto teclado. Estoy acostumbrada al portátil y esto es como más... ¡Uf! Es que Dios... Es que es la gloria Y el ratón Ah, aquí tiene para poner la velocidad del ratón, ¿no? ¿Cómo se dice eso? En DPI pro. Y esto es para cambiar la DPI <risa> Bueno, pues este es el ratón No pesa nada, o sea Y bueno, es así También tiene luz Es que tío, se están escuchando los pillancicos de fondo, macho Bueno, que sí que... Me va a saltar el coche por culpa de los vecinos, tío Bueno, momento de abrir la torre Otra caja dentro de otra caja Es ¿eh? si mi... Me... ¡Oh! Viene con algo la tengo que montar, amor. ¿De qué? ¿La torre? No, son piedras de recambio. Ah, vale. Ah, canta, amor. No, tío. Puedes no. Ay, mío, mi amor. Ya está, mi amor, ya está. ¡No la pirotecnia, chicos! ¡Vos contemos! Me he quedado sacando esto que me está costando años Ay, es que es súper bonita pero tampoco es tan bonita como cuando la veáis montada y enchufada, eh. También os lo digo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, qué miedo. Caution. Tempris class. Idiomas, querida. ¡Sí, yo me vi! Amor, es súper bonita, amor. Es que no entiendo nada de esto. Pues esta es la torre do... y aquí tiene una luz. En plan esto es luz. ¿Lo Eso también. Ahora lo veis. Yo también. Porque ya no me acuerdo desde que lo pedí. Ya no me acuerdo cómo es. Así que vamos a dejarlo en manos de Joey. Y ahora veréis mi reacción. Nos vemos. Bueno un momento. Una cosa que os he dicho antes que os iba a enseñar el aro de luz. Así que aquí lo tenéis. Mira esto es muy de TikTok. Bueno es así en plan es que mirad qué grande es. Podéis como bajar la intensidad. Como más cálido, no sé Simplemente quería enseñarlos Mira, así, así, así se ve más Y el otro era como la mitad que este o mucho menos, ¿sabes? Pero bueno, que ahora sí que sí Tapo la pantalla para ver la reacción A ah, mi nuevo setup por 20 días <risa> Vale, ahora sí que sí ¿Subo de espaldas? Sube, pero no mires Cuando es aquí te das la vuelta Vale Pon la mano aquí Voy a ir abriendo. Abre Tres Dos, uno. Ya. No se me va a ver la cara. No se me va a ver uno, la cara. Dos, uno, ya. ¡Es preciosa! ¡Uh, carta, ¡Se refleja en el techo! ¿El ratón? ¡No! ¡Ah, no, en la torre! ¡Al amor! ¡Ay, se lo tienes sin sí? No, seguramente tenés más. No, solo se enchufa y se apaga. What the fuck? ¿cómo sabes hacer eso? Ahora más seguro Bueno, no pasa nada, me gusta igual Como todo tío, mira el ratón Mirad A ver, yo pensaba que, que iba a ser como la tuya En plan, más luces por ahí dentro <risa> Me imaginaba una fiesta sí. aquí ¿Y esto es para cambiar las leds? ¿Eh? Roja ¿Y qué? Verde Sí. Azul Hay un montón de modos Esta me encanta! Esta también me gusta mucho es... ¡Ay! ¡hola, tío! Sí, sí, sí, sí hay un montón Qué pasada, ¿cuántas hay? Ay, amor, me gusta un montón Ay, es que me gusta, eso súper chula y súper minimalista, ¿eh? Es en plan, es como súper acogedora Ay, es que me encanta ¿Puedo escribir? No lo sé No, no lo, lo sé nada, ¿no? Vale, pues, vale <ríe> Me aguanto De verdad que me encanta Por cierto, no había enseñado este, ¿sí? Pulsa F1 Música Ay, amor, ¿qué haces? Amor, apaga esto. Es que, claro, no, no, no me, me lo he comprado todo menos el Windows Se me ha olvidado antes enseñarlo. Me he comprado esto, en plan, bueno, los cascos ya los tenía. Y... que ¿Los has conectado? ¿Sí? Es que yo me mío Bueno, pues eso, los cascos. Y esto es para apoyar los cascos. Esto te lo puedes poner aquí dentro o aquí fuera, ¿sabes? Entonces... Yo él no me rompe. los ha puesto aquí. Que me gusta un montón y tengo muchas ganas de empezar. Y de te montar mi labor. Empezaré en Twitch y todo eso. Bueno, supongo que cuando estéis viendo este vídeo, ya estaré a nada de empezar en Twitch. Porque ya me habré mudado, estaré como más instalada en la casa y sí, todo te aquí. Que se vea de fondo. Vale. Si tú lo dices, tú me mandas. Oh, es que es increíble Dicho esto, espero que os haya gustado Este vídeo, os haya gustado mi nuevo Os quiero un montón Dejáis un buen like, un buen comment Y oye, ¿por qué no? Os dejo el link A mi Twitch en la descripción Y seguidme en mi Instagram, que ahí estaré diciendo No, no, no te ideas. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo sí, está? está